Señores, eh, el penoso caso de nuestro amigo y colega en la música, vamos, no soy colega porque ya yo estoy pegado. Exacto. Es colega de nosotros y de la familia del alfa el jefe, Yomel el Meloso. Es una situación penosa. Ahora resulta el caso que la señorita, la perversa, está, se siente arrepentida. Ven aquí. ¿Te sientes arrepentida, niña, porque cuando estaba en chuleo, no estaba arrepentida cuando hiciste lo que hiciste? ¿Entiendes? Vamos Pero, a seguir. ¿Arrepentida de qué? El exponente urbano, Cristo Fernández, que así que se llama, mejor conocido como Yomel el Meloso, se encuentra detenido, como ya saben, en la Fiscalía del Distrito Nacional, acusado de, de violencia de género por su expareja, la también intérprete de música urbana Denise Michelle Tejada, alias La Perversa. La orden de arresto fue ejecutada la noche del jueves. Había sido emitida desde hace varios días, informó la Fiscalía al diario Libre. Durante el fin de semana, la exponente urbana La Perversa habló sobre el caso de violencia de género que tiene con su expareja, Yomel Meloso y dijo que todo lo que hizo fue por rabia y por celos, porque yo lo quiero demasiado. Pero me rompió la confianza. En un largo mensaje, en su, quest, en su cuenta de Instagram, la, la exponente urbana, expresó que aunque muchos conocen su lado profesional, no saben de ella como persona. <risa> y aunque entiendan y la el corazón de la Uyama, todo estaba el cuchillo. Sí, Neto, pero hay que ver, hay que ver porque fue un galletón. que Dijo le Dijo ella. Neto. La niña está arrepentida. Ahí no se sabe mi opinión. Ahí no se sabe lo que pasó, porque son personas de ámbito moderno, una pareja joven, con la fama en la cabeza, que el único ataque de los dos, o de cada uno en particular, Puede ser, yo te voy a meter preso para que tú no sigas con ella o dar caso que él no le haga puesto la mano porque no sabemos. Yo claro. no puedo meter un juicio sin lo, haberlo vivido o sin haberlo presenciado. ¿Entiendes? Cuando viene a ver fue que ella le encontró algo raro o lo encontró en algo raro. Y la única arma que ella tenía en ese momento era denunciarlo como maltrato. ¿Qué pasa con los jueces? que hay en, en, en esas situaciones de violencia de género que cuando tienen que actuar no actúan no investigan ¿entiendes? tiene que llevar un papel de médico de gista testigo de que a usted le dieron no porque usted se llene de gusto usted hacer un daño usted iría a decir que fulano me dio porque he visto casos Mire, me voy a recibir el nombre de un amigo que yo, estando presente, nunca le dio a la esposa, a la ex, ahora. Nunca le dio, porque yo, no puedo decir una cosa por otra, Los dos éramos amigos, la pareja y yo. Y ella fue y dijo que él le dio golpe la madrugada entera, que le dan golpe de, de media hora para allá, ni me mueve. Ni Mike Tyson en su tiempo. <risa> Aguanta. Sin un raguño. Claro. Entonces, a mi amigo le dieron tres meses. Hace mucho tiempo, hace un año y pico. Tres meses. Una persona que nunca ha pisado un cuartel, que nunca ha pisado una cárcel, a transportarse a ese momento. Porque aquí, ah, no. Entonces, cuando una mujer sí va con golpe que la partien, que esto, que lo otro. ando ah, fulando fulano es un jerarca. No vamos a ponerlo preso. Pero... Ya esa, ya esa mujer tiene varias, varias denuncias. ¿Tú entiendes? Esto es un caso que es diferente porque son famosos. Cuando viene a venir, y le habló duro. Y ya quieren hacer leña de caído con todos los urbanos. Ha pasado eso. La con él. Cualquiera que esté en la palestra pública, viene la justicia. Pero hay unos uno verdugos que andan por ahí en los barrios dando claro. galletas y partiendo mujeres ¿eh? y haciéndole maldad. Porque aquí hay eh, cavernícolas celosas, que hasta los lo vehículos sí. le tiran arriba a las mujeres y de todo, y porque dando peso no lo meten preso. Entonces, debe, la justicia debe ser, como dijo el, nuestro señor presidente Luis Abinader, cariñosamente Luisito, que la justicia debe ser independiente de personas que sean profesionales, ajenas, a, a, que no tenga pegada. Además, ponga a los ricos, presidente, que lo, los ricos no tienen derecho a, a coger un peso a nadie, pienso yo. ¿No entiendes? Que no se manche por un peso. Ahí hay una situación que es de la muchacha que baila bonito, la que se ve muy bien. La que baila bonito. Que, que está en unos videos que fue de un hermano de un político que le dio golpe. Ah, sí, ya. Mm, yeah. ah, sí, okay. ah, entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Ah? No, y, y la frase que yo utiliza de que porque yo lo quiero. Pero yo que soy mujer. Y ojo, que en Alofok le hicieron una entrevista que la misma Jessica le preguntó la vez que hubo el lío que ella encontró a Yomel con Yailin, la más viral, en un sitio X. Y que fue que eso le montó un show ahí. Por eso, si tú sabes que tu persona, esa persona con la que tú estás, no te quiere, uno que más soquita a veces, no te quiere y supuestamente te maltrataba a posar de eso, pero que ella quiere sonido. Yo como okay. mujer, eso es sonido. Porque si tú no tienes una relación, tú sales de allí y la forma más fácil, como decía Néstor, era yo te voy a poner una denuncia. Y yo voy a estar en la boca de todo el mundo para que me escuchen esto y esto porque tú no haces lo que yo quiero. Y hay mujer y así, yo como mujer lo digo, y eso es lo que ella quiere, en pocas palabras. Bueno, está difícil la cosa, ¿eh? Porque no se sabe si fue que yo me le dio, eh, le dio golpe, como te dije. Pues o sabes que estos chamaquitos que no tienen educación, no tienen disciplina, puede hacer que le hagan metido su galleta también. Claro, no se puede descartar eso, no que no ha dado ella, golpe, Porque pero... ella salió, acuérdate que ella salió en foto con los ojos morados y de todo, entonces no se sabe si fue violencia doméstica, si fue que él le, le dio. Y que no es la primera vez que ella había denunciado eh, violencia. De... Ajá. Sí, exactamente. Porque también hay que parar eso, los feminicidios ¿y si la mata? ¿Tú me entiendes? ¿Y si la mata? Eso es así. Entonces, hay... ajá, exacto, Exactamente. una investigación para entonces eh, si sí. es... Sí, sí, sí, sí. No, no, de una vez preventiva, de una sí, vez. sí. Eso es lo que diga porque ese es el problema, ese es el problema que de una vez, simplemente tú no conoces... Eh, eh, tú sabes eh, que hay una campaña, hace mucho que hay una campaña contra los urbanos, eso eso ha pasado siempre. Cuando un urbano, ha puesto que si Johnny Ventura sale con un sonido, nadie le nadie, tenga eso. La. <risa> la realidad. ¿Eh? Pero no, porque o sea... un urbano, una persona, tú me entiendes, de, de del urbana, del medio, de del medio no, vamos a trancarlo, va a poner un ejemplo. Ha puesto que dicen después, para poner un ejemplo. Eso es lo que de, no, nosotros debemos pelear siempre, que la justicia tiene que ser para todo el mundo. ¿no? O sea, no ahorita salen dos o tres prensa amarillitas, no, es para poner un ejemplo, y ahí se ve una propaganda de que no se le puede dar a las mujeres y metimos presa yo por eso. Para que cojan claro. La ¿Qué es eso? El caso compadre del Ministerio de Policía. Eh. Nada, eso y con eso? Quieren tapar de que, que están haciendo algo, que no Están haciendo haciendo algo. Está trabajando, sabiendo. Señores, vámonos. ¿Se claro, no, sí. no estamos descartando. No, no, no, no. un amor Una estamos suponiendo un realengo. Que, que hayan pasado X X cosa. Cae. Eso así, es, señores, vámonos a una pausa y retornamos con más información del oso sobroso.